Para usar Socrative no tienes que ser un experto en tecnología. En este tutorial voy a intentar explicarte cómo iniciarte en Socrative paso a paso. ¡Vamos allá! Lo primero es crear nuestra cuenta de Socrative. Para ello iremos a Socrative.com. Solo tendremos que hacer clic en Sign up for free. Elegiremos un plan. Socrative cuenta con una versión gratuita y dos versiones de pago. Estas versiones cuentan con algunos extras y están adaptadas para el nivel educativo en el que imparte el profesor. En este caso, te enseñaré cómo crear tu cuenta totalmente gratuita. Muy bien, ya tenemos creada nuestra cuenta de Socrative. Este es el menú principal, el contenido aparece en inglés por defecto, para seleccionar español habremos de hacer clic en el icono de la esquina superior derecha en el que aparece nuestro nombre de usuario y desde aquí iremos a Demographics, elegiremos Español y le daremos a Save, Guardar, como ves ahora todo está en castellano. Ahora que ya hemos elegido las preferencias de idioma te voy a explicar qué posibilidades tienes desde aquí. Verás que te aparece un nombre por defecto, este será el nombre que tendrán que introducir los alumnos al conectarse a cualquier cuestionario. Si queremos modificarlo, habremos de hacer clic en clases. Así, muy bien. Los cuestionarios que creemos se encontrarán en el apartado pruebas. Allí es donde podrás crear los cuestionarios, editarlos y organizarlos por temáticas o asignaturas. Una vez hayas lanzado un cuestionario, en Informes podrás tener acceso a los resultados de todos tus cuestionarios. La pestaña Resultados solo estará disponible cuando estés lanzando un cuestionario. Será allí donde aparecerán en directo las respuestas de los alumnos. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda. Si tienes cualquier pregunta, escríbenos a calinova.unav.es.